una ICO o Initial Coin Offering, pues una ICO es el lanzamiento de una nueva criptomoneda o token al mercado. Cuando se realiza esta ICO, se venden una serie de tokens por parte del proyecto que, que lo lanza a cambio de una cantidad de dinero que es la que se quiere levantar. Es muy similar a lo que lo períamos a sacar una empresa a bolsa al mercado. ¿no? Los, de hecho, ICO viene de, de IPO. ¿Vale? Y en Estados Unidos es cuando sale una, una acción nueva a bolsa, una, una empresa a bolsa, y porque ocurre lo mismo, ¿no? que se lanzan en ese caso acciones al mercado que la gente compra, pues en el caso del mundo cripto cuando lanza un nuevo proyecto salen tokens nuevos al mercado que la gente puede comprar. Entonces es una forma de financiación donde la empresa eh, suelta los tokens y la gente los paga con dinero.